Olá pessoal, boa tarde a todos, boa noite. Estamos aqui no Laboratório Criativo do Centro Cultural Gustavo Ritter, em Goiânia. É... Numa das atividades da Residência R6 RESTELINHA, que é um projeto de residência artística, de arte e tecnologia, um projeto que chega à sua sexta edição, realizado pela ONG Casa da Árvore, projetos culturais, uma, projetos sociais, uma ONG dedicada à utilização das tecnologias na pedagogia, na arte na educação. E entre essas atividades está o, o Estelinha, né, como residência artística, no qual nós, em convênio com o Media Lab da UFG, no Centro de Arte e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás, estamos realizando esse projeto. Esse projeto começou com um Edital aberto, artistas, tecnólogos, científicos de, de todo de o todo mundo, né? e o projeto selecionado foi o Ações Hacks, Hackers para o Bom Compartilhar. Esse é um projeto dos dois residentes, que estão aqui ao meu lado, né? Juan Carlos leon e Kiliro Ordóñez, que vieram especialmente a Goiânia para desenvolver esse projeto, né? Nós estamos aqui nesse laboratório trabalhando é, quatro vezes na semana, né? Com uma dinâmica aberta, colaborativa, em que diferentes estudantes, alunos daqui do próprio Centro Cultural, que é um centro dedicado à dança, ao teatro e à música, né? podem acompanhar todo o processo de desenvolvimento desse trabalho. né. No caso, nós temos aqui um trabalho dedicado também ao compartilhamento da informação livre, né, permeado pelas questões do software livre, da cultura copyleft e bem focado na questão social também, de como utilizar informações livres para um bom compartilhamento. Nesse caso, o projeto vai ser mais comentado aqui pelos nossos residentes, né, que vão fazer uma apresentação é, de algumas diretrizes que permeiam o trabalho deles, sejam, por exemplo, o Espaço Diferencial em Quito, Equador, que tem uma grande participação e coordenação do Juan Carlos leon seja a questão da Fundação de Software Livre do Equador, que é presidida pelo Quiliro, e também participante e integrante da Fundação de Software Livre latino-americana. E vamos também comentar sobre o Centro de Arte Contemporânea do Equador e a Midiateca, que está sendo desenvolvida. Mas, principalmente, vamos centrar essa apresentação nesse projeto, que são as Ações Hackers para o bom compartilhar. Então, agradeço a vocês que estão nos vendo, peço desculpa pelo atraso na nossa transmissão, e gostaria de passar a palavra aqui para o Juan Carlos, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, Juan. Boa tarde, Daniel. Como vamos? Eh, bom, bueno, hoje temos hoy traído várias imagens, temos eh, traído uma una, una pequena apresentação. Eh, un poco para entender el contexto en el cual se desarrollan estos proyectos y cómo sale eh, la figura de cooperación entre ASLE y el Centro de Arte Contemporáneo. ¿no? En este caso específicamente entre el, el diferencial y ASLE. ¿no? Eh, vamos a empezar por, por, por redactar cuáles son... Cuáles son ¿Cuáles son, estos tres, ¿Cuáles son estos tres proyectos? No? Eh, el, el primero, que está acá, es el diferencial. El segundo, eh, es la Mediateca eh, Mariano Aguilera, o la Mediateca MA, como le llamamos, ¿no? que es una Mediateca copilé y el tercero, que es el... el el Buen Compartir que es lo que estamos trabajando junto a Quiliro Ordóñez ¿no? en este caso el, el Buen Compartir o sea, Acciones Hacker para el Buen Compartir es un proyecto que, que se ha venido desarrollando junto a Quiliro eh, más que ser un, un proyecto artístico con con todas sus, sus ínfulas en cuanto al desarrollo estético, es más bien una acción, una acción que, que permitirá ¿no? eh, trabajar la idea del compartir, una idea que, que no vemos, o sea, que normalmente no, no, no, no la trabajamos dentro de la gestión del conocimiento. ¿no? una gestión de conocimiento libre una gestión de conocimiento compartido entonces lo que estamos desarrollando es un tipo de aparato no sé si Quiliro quiere, quiere presentar sí, por supuesto eh, nuestro aparato prototipo es un aparato que tiene solamente dos puertos USB eh, las personas llegan con su memoria USB y sí. le... Conectan a un puerto y descargan obras en una carpeta en su USB En el momento en que termina de descargar esas obras Se eh, titila una, unos leds y está listo para desconectar Entonces la persona lleva su computadora a su casa, a su oficina Y puede ver todas esas obras en una carpeta grabada en, en el USB en el segundo caso, las personas también pueden eh, subir con, eh, obras a, al, al, al dispositivo para que otros también puedan descargarse esas obras. Entonces, en esta forma se logra compartir chat. Todo, lo que uno, eh, todo lo que un grupo de personas quiere intercambiar entre ellos, ¿no? sin tanto interfaz que descargar que, sub, que subir que, que escoja la carpeta, no, es muy fácil solo se conecta y desconecta este interfaz se puede administrar vía web porque tiene una conexión de internet un puerto ethernet y um, se le puede administrar qué obras estar va a chequear por si acaso tengan virus y luego lo sube al, al aparato. También desde la interfaz web las personas pueden uh, descargarse otras obras que no sean específicas porque una flash a veces no alcanza mucho, muchas obras, el, el, uh, el espacio es restringido. En cambio en la interfaz web puede escoger qué obras se descarga y cuáles no según por tema también por categoría. ¿no? Si bueno, en, en, en ese caso eh, la construcción del aparato o del dispositivo eh, va a estar, eh, o sea, se la va a hacer a través de, de componentes eh, reciclados, ¿no? Es netamente reciclaje electrónico y canibalismo informático. <risa> informático. Estamos eh, recuperando unas mainboards viejas Estamos eh, trabajando con unas tarjetas super viejas ¿no? eh, Igual unos, unos discos eh, Y estamos construyendo el prototipo eh, Con madera, acrílico Bueno, aquí tenemos como parte de, de, de, de, del prototipo, ¿no? entonces también el prototipo va a estar construido con eh, con, con un software eh, netamente libre que es par, Parábola en lo cual Quiliro está trabajando como programador eh, y está haciendo la configuración de todo el sistema ¿no? o sea, parte de, parte de este trabajo era un poco poder poder eh, poder empezar algunas acciones sobre el, sobre el buen compartir, ¿no? Algunas acciones que remitan a ese compartir de información, de contenidos, de obras, sin las restricciones eh, que normalmente tenemos de manera eh, consciente en nuestro cerebro, ¿no? De, de cuánto protegemos la información, qué buscamos, o cómo compartimos esa información, ¿no? Eh, bueno, Parte también de esta charla es un poco contextualizar eh, nuestra presencia acá. Eh, yo soy Juan Carlos León, ¿no? Trabajo en el Centro de Arte. Eh, trabajé en la construcción del proyecto diferencial, que es un proyecto sobre arte y tecnología, ¿no? Eh, proyecto de arte y tecnología que empezó ya hace un par de años, ¿no? con un workshop en una ciudad que se llamó Guayaquil y luego eh, fue este espacio acogido por el Centro de Arte Contemporáneo ¿no? por las difíciles eh, condiciones tanto políticas como de gestión el diferencial cerró un tiempo y ahora se abrió dentro del Centro de Arte Contemporáneo ¿no? entonces aquí pueden igual ver eh, el, el Wordpress del diferencial el, el de inicio, la página actual está en construcción, ¿no? Y pueden enterarse de, de, de, de alguna de las actividades, ¿no? De alguna de las actividades que se han venido realizando eh, desde, el, desde el diferencial, ¿no? Eh, yo normalmente tra trabajé como, trabajé desde, desde la parte artística, desarrollando varias obras, ¿no?, eh, que tienen que ver con acciones. Y empecé a estudiar eh, arte y tecnología y hacer las investigaciones a partir de Escuelab, de ¿no? Escuelab, una escuela libre que, que, que tenía una residencia muy importante para la investigación sobre tecnología. Y es ahí a donde nace eh, el diferencial, ¿no?, eh, Quiliro, no sé si tú quieres comentar tu, tu procedencia. Sí, bueno, yo vengo de la Asociación de Software Libre del Ecuador. Fue fundada en el año 2008 como una necesidad para promover el software libre, ya que en Ecuador nadie, pocas personas conocían. No era de uso común el software libre. Eh, con la, eh, todo esto tiene un bagaje anterior, ¿no? veíamos que era muy difícil para las personas aceptar este nuevo software, no conocían, no entendían y buscamos una personalidad que, que la gente pueda admirar, entonces buscamos y eh, encontramos que Richard Stallman una persona que inició el movimiento de software libre en el mundo eh, estaba disponible para venir a visitarnos, le escribimos, estábamos dispuestos a pagarle el valor de sus conferencias y aceptó venir solo por el costo de los pasajes. Eh, gracias a esto se reunió con el presidente Rafael Correa y el presidente decidió hacer política de gobierno, el uso de software libre en las entidades del gobierno central. ¿De, de qué manera, por ejemplo, en, en qué lugares? Hay un decreto, se hizo un decreto en el cual eh, se obliga al uso de software libre en las instituciones del gobierno central, por ejemplo, ministerios, eh, se está eh, migrando a escuelas también. Eh, las entidades públicas del gobierno central eh, tienen casi todas corriendo en sus servidores web software libre. Antes usaban software no libre. Y eso es un gran avance, no? O sea, falta mucho por recorrer, pero fue muy bueno que el gobierno decida hacer eso. Además hay una ley de universidades que dice que todas las universidades deben usar software libre. No dicen qué medida, pero ya están migrando, tienen mucho interés en migrar las universidades. Y a esto de las universidades y a las.. Y a la Sí, convocó a Latinoamérica en todos los aspectos de de tecnologías informáticas. Por eso es necesario que todos adoptemos, tanto a nivel público, cuanto a nivel privado, el software libre. De esa manera garantizaremos la soberanía de nuestros estados. Dependeremos de nuestras propias fuerzas, no de fuerzas externas a la región. Seremos productores de tecnología, no simples consumidores. Seremos dueños de los códigos fuentes y podemos desarrollar muchos productos que incluso con una adecuada articulación de nuestros esfuerzos pueden ser de suma utilidad para las empresas públicas y privadas de la región. Por eso todos a utilizar software libre. El gobierno ecuatoriano ya lo estableció como una política de gobierno y de Estado. Esto será un importante paso para la integración ¿Y por qué lo decirlo? Para la liberación de América Latina. Bueno, entonces con esto el presidente Rafael Correa convoca a toda Latinoamérica en el Festival de la Latinoamericana de Instalación de Software Libre usar Software Libre. Ese es un gran espaldarazo, ¿no? Porque eh, que una personalidad lo use es muy importante. Ahora, eh, luego de esto hemos... Hemos visto que en las escuelas es muy importante usar software libre y estamos promoviendo que se usen en las escuelas. Ahora nos contactamos con el Centro de Arte Contemporáneo, tuvieron muy buena acogida con nosotros. Su perspectiva es de, del buen compartir, igual que el gobierno, y uh, eso involucra tener acceso a la tecnología, tener eh, apropiarse de la tecnología y de, de las obras. ¿no? Y por eso empezamos pues, a trabajar juntos. Luego Juan Carlos me comentó de esta residencia y me pareció muy interesante porque plasma en algo práctico eh, la necesidad de compartir. ¿no? Entonces me pareció muy bueno y aquí estamos. Bueno, parte, de, parte de este proyecto eh, empieza a través de… El diferencial, como dije, el diferencial es el, el, es el espacio de investigación sobre tecnología y arte que tiene el Centro de Arte Contemporáneo. ¿no? Este es un espacio eh, que más que trabajar como un laboratorio, ¿no? es un espacio que trabaja como un hub, como un tipo de dispositivo que conecta una serie de actividades eh, sobre lo que es el trabajo con tecnología Desde el instrumento, en este caso Computadoras, eh, dispositivos Talleres sobre, sobre circuito intervenidos, Talleres eh, sobre mapping no eh, Pero también trabaja desde, eh, desde el pensamiento no Desde lograr algunas, algunas redes de conexión de cómo pensar la tecnología eh, en Latinoamérica, cómo pensar las tecnologías desde países sudamericanos, ¿no? en los cuales eh, hay una costumbre sobre, sobre, sobre los licenciamientos y los software privativos. ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos un tipo de tecnología eh, desde este reducto, ¿no? desde esta posibilidad? Y es por eso que, bueno, hemos, estamos aquí con, trabajando con Quiliro y con la, con la gente de Resteliña, ¿no? Eh, esto es parte de, esta imagen que están viendo de fondo, es parte de, de, de lo que fue el encuentro Lab Sur Lab, ¿no? Un encuentro muy importante para, para el diferencial, para el Centro de Arte Contemporáneo, para ASLE, yo creo, porque se definieron muchas, muchos tipos de estrategias de cómo trabajar con la tecnología diles que está disponible en el evento está el link para ese precio ah ya eh, en, eh, dentro, dentro, de, dentro de, de, de la página del evento tanto en facebook como en la página de Resteliña, como en los, eh, los chats está distribuido eh, el link del precio ¿no? en el cual lo, van a poder, la, poder ver las imágenes con, con mayor calidad ¿No? Eh, bueno, esto es una imagen, ¿no? Que es parte de eh, lo que fue el encuentro Lab Sur Lab, ¿no? Un encuentro eh, de, de gestores, productores, eh, hackers, gente que trabaja con tecnología. Esto fue un encuentro donde el pensar la tecnología no solo tenía que ver con el dispositivo, sino con la generación de redes y la generación de trabajo. Eh, se, armaron, se armaron varias mesas de trabajo en cuanto a políticas públicas, ¿no? ¿Cómo, cómo, la cultura libre, eh, ¿cómo hacemos que la cultura libre sea una política pública? ¿no? ¿Cómo hacemos que, que, que el trabajo ancestral tecnológico ancestral pueda tener una incidencia dentro del trabajo tecnológico actual? Era parte de, de, de otra de las preguntas, ¿no? Y cómo actúan las redes en Sudamérica. Entonces, ¿y qué quería cada red? ¿no? Entonces aquí hay algunas imágenes que muestran lo que fue LabSubLab, -Lab, ¿no? Este gran, este gran encuentro, ¿no? Bueno, como ven, no solo en un trabajo eh, con dispositivos tecnológicos, sino más bien en un trabajo de pensar la tecnología, de trabajar desde ahí. ¿no? Y dentro, de, dentro del, del marco de, de, del diferencial y lab, sur lab de lab de la, de la renovación de este espacio, que es el diferencial... ¿No? y de la y de lo que se acogió Lab Sur Lab salieron varias, varias, varios pensamientos ¿no? cómo trabajamos de, desde la minga ¿no? lo que sería para, para Brasil el muy tirado cómo trabajamos con la tecnología ¿no? qué tipo de, de, de, de fundamentación si encontramos una uh, bueno, de, de trabajo en colectivo muy guiado, dirigido hacia, hacia un cometido específico, ¿no? En este caso, el cometido de, de, de la minga dentro de lab, lab era de, de definir una serie de, de estrategias. Eh, tenemos cámara en espera. De, definir una serie de estrategias, ¿no?, eh, que permitan el trabajo en, col en colaboración y el trabajo guiado desde ahí ¿no? eh, y bueno, como parte de todo esto, también se discutieron las políticas públicas las políticas públicas en cuanto a cultura libre ¿no? eh, y de ahí salió el, con el concepto del buen compartir ¿Qué es, el co ¿qué es el concepto del buen compartir? es un concepto que se trabaja desde desde eh, un concepto andino, ¿no?, que es el suma causae, que es el buen vivir, la estructura del buen vivir, y, eh, y el concepto de cultura libre, de, de cómo compartimos eh, la cultura, cómo compartimos el conocimiento, cómo lo, lo gestionamos de una manera libre, ¿no?, eh, y por eso es que empezó el trabajo también con, con, con ASLE, ¿no?, entonces, a partir de eso, eh, se trabajó ese concepto y ese concepto sirvió para lo que hoy es eh, la Mediateca. La Mediateca Mariano Aguilera, que trabaja con el concepto del buen compartir ¿no? eh, y que trabaja mucho desde las tecnologías reproductivas ...y de gestión telemática e informática, o sea, desde los dispositivos... ...y cómo gest gestionamos el conocimiento desde estos dispositivos, ¿no? Parte de esta gestión del conocimiento es el trabajo que estamos... ...las acciones hacking que estamos realizando... ...no mucho flash, por favor... <risa> ...las acciones hacking que estamos haciendo... Eh, ...entonces, es también... Eh, parte, parte del, del, del buen compartir es encontrar una relación entre el archivo ¿no? y cómo compartimos estos archivos ¿no? cómo compartimos nuestras músicas cómo liberamos nuestros contenidos cómo liberamos nuestro conocimiento para que no esté aprensado a, a por, por, por estructuras eh, en este caso de, de licenciamientos eh, privativos y todo eso ¿no? monopolios de, de los derechos de, de distribución y de, de, de modificación, ¿no? Claro. Y o sea, de uso. Claro, lo que, busca, lo que busca el buen compartir es un poco eso, ¿no? O sea, cómo, cómo trabajamos sobre los derechos de uso y sobre los derechos de, de... Modificación. De modificación de nuestros archivos. ¿Cómo hacemos que nuestra obra, en este caso un texto... Eh, un dibujo eh, no sé un, un una canción, software, una, una canción foto. una foto no pierda los derechos de autor pero tampoco esté restringida a tampoco esté restringida a, que, siempre, a quedarse eh, sin, sin ser presentada ¿no? Eh, normalmente no sé si ustedes ven lo que pasan con eh, los escritos o con las canciones que, que no se pueden descargar de internet porque tienen licencias eh, privativas o porque tienen estructuras que no te dejan. O sea, a donde no gana el autor sino ganan la, las editoriales, la, las casas disqueras, disqueras ¿no? Entonces, eh, el, el concepto del buen compartir lo que busca un poco es eso, ¿no? o sea poder sortear ese tipo de ese tipo de, de, de estructuras, ¿no? y que la forma de compartir información y conocimiento sea un poco más directa. Con, haya un contacto directo entre el autor y, el, y, el, y, el, y, el, y su público, ¿no? y que el público tenga más interactividad con él, o sea, si también se vuelva autor y el público se vuelve, el autor se vuelva también auditorio, ¿no? claro. ¿vas ahí? ¿ustedes están hablando de copyleft? Que contrario de copyright. Sí. O Sería un opuesto. Así sea, tenemos Creative Commons también por lo medio. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podrían explicar esta, estas diferencias? Sí. La la, la licencias, hay varias licencias Creative Commons, desde las más restrictivas hasta las, las más libres. ¿no? La, la licencia Creative Commons que permite el compartir y que obliga a que haya una compartición es la Buy Share Alike. By share -like, atribución y compartición, entonces eh, compartir por igual, entonces con eso se logra que la obra mantenga la, la autoría, o sea, el autor es reconocido, el nombre de él siempre va a estar en la obra y de todos los otros que colaboren y aquel que la distribuya le da los mismos derechos a, a, a todos los destinatarios, ¿cuáles son esos derechos? usar como se, se quiera, eh, modificarlo y distribuirlo, sea modificado o sin modificar. Entonces esto permite una interacción entre los autores, ya no nos volvemos solo autor y público, sino es autores todos y público todos, y se vuelve una, un efecto de un pro, cadena... De increíble. producción, ¿no? Sí, de, de, de trabajo en conjunto. Y Muy copyleft hace que la obra no pueda ser restringida en el futuro. Alguien, si es que eh, recibe esa obra porque alguien le distribuyó, se mantenga esa licencia y no se pueda restringir la copia, la distribución, la modificación, Siempre, uso. Pero siempre citando la autoría, siempre, ¿no? Siempre citando la autoría, eso es importante. Ustedes no es que pierden la autoría eh, o... O porque otro copió su canción, perdieron parte de, de, no sé, de ustedes, ¿no? Más bien ganaron porque la, la siguen distribuyendo, ¿no? Pero también es pensar un poco eh, sobre, sobre estas políticas de uso. En, en el caso de Creative Commons, ustedes conocen Creative Commons, son licencias, son unos tipos de licencias que te permiten distribuir información para sortear el copyright. ¿no? para que ya no, no la información esté enclaustrada. ¿no? Eh, pero también es importante preguntarnos quién está generando ese tipo de licencias. ¿no? Entonces, lo que, lo, que propon, lo que se está proponiendo en este momento desde el sur, desde, desde, desde estos países, es que nosotros lleguemos a tener nuestras propias licencias en cuanto a la forma de compartir información. ¿no? Porque al final todas estas licencias como el Creative Commons terminan en servidores que están en Estados Unidos, ¿no? que pueden ser tranquilamente fiscalizados, que pueden ser desmontados. ¿no? Es un tipo de aparataje que puede sufrir un, un, un problema como estos, ¿no? Y al final nuestra información no es segura. ¿no? Entonces lo que, lo, que, lo que se está intentando de hacer desde estos desde este tipo de políticas y desde estas conversaciones, es que podamos entender hacia dónde va nuestra información, ¿no? Hacia dónde está yendo, qué tipo de, qué tipo de, de, en qué tipo de dispositivos caen la información que yo genero en el celular, la información que yo genero en el Facebook, la información que yo genero eh, en, en los diferentes chats, ¿no? ¿Quién utiliza esa información, no? Entonces, esa información normalmente la utilizan las grandes compañías, ¿no? Para, votar eh, publicidad, o para entender cuáles son los procesos sociales y saber qué producto sacar eh, para ustedes sentirse beneficiados, entre comillas, ¿no? Es un poco trabajar bajo, bajo los recursos de la efectividad, en el caso de Facebook, ¿no? toda la gente está yendo hacia este tipo de, de, de emotividad dentro de esto, pues creemos un producto para que, para que esa emotividad siga funcionando, ¿no? Entonces así. Pero ese conocimiento no lo comparten con nadie. Claro, ellos no lo comparten con nadie. Pero si, pero reciben, ustedes, reciben. Pero si Exacto, y ustedes sí si lo comparten, pero ellos no comparten con nadie a menos de que haya un precio, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde, ¿hacia dónde va nuestra información? ¿No? ¿Hacia dónde va nuestra información? Eh, parte de, parte de, esa, de esa cuestión de ¿hacia dónde va nuestra información? Es una de, de las líneas de trabajo de la mediateca, ¿no? Eh, la mediateca, eh, Mariano Aguilera en Ecuador ofrece un servidor seguro, ¿no? Justamente un servidor a dónde depositar nuestra información sabiendo que eh, esta información va a estar eh, federada y va a estar respaldada, ¿no? Bajo eh, un tipo de, de, de política pública que se está construyendo en este momento, ¿no? Dentro del Centro de Arte Contemporáneo, ¿ya? Para tener resguardado toda la información de los usuarios, pero asimismo compartir esa información de una manera muy, muy libre, ¿no? Entonces Resguardado de los ataques de empresas o gobiernos ¿no? Claro, también resguardado de ataques de, de empresas o gobiernos Bueno, este es como un primer bosquejo De cómo podría ser una de las páginas De, de, de la mediateca ¿No? Y bueno, y, y es parte de esto que estamos presentando acá ¿no? Que es el buen, el buen compartir ¿No? Que es parte de la acción que estamos, que estamos eh, Construyendo, ¿no? Para los que para los que eh, llegan un poco tarde <coughs> acciones, eh, acciones hacking para el buen compartir lo que busca es hacer un dispositivo donde podamos compartir información eh, de manera muy fácil ¿no? que yo tenga un usb eh, o una llave lo que sea introduzca introduzca introduzca mi llave en, en, en un dispositivo como este y descargue toda la información, en este caso, que ha, que ha subido otro usuario, ¿no? Digamos, si yo quiero compartir mis canciones y que sé que, que va a ser muy difícil subirlas a la radio, no sé, hasta que, hasta que, hasta, hasta que tenga muchos amigos en YouTube y toda la cuestión, pues bueno, la puedes compartir directamente con, con el dispositivo, ¿no? Entonces, otra persona cogerá, eh, subirá su información, y otra persona la podrá, la podrá sacar. ¿no? Y esto eh, es administrable en una web, ¿no? que, que estará conectada a la página web de, de Resteliña y de Ca Casa de Árboles eh, Y bueno, por ahí va. En este momento estamos justamente en la construcción de, del software. ¿no? Se está trabajando con Parábola, que es un tipo de, de dispositivo de software libre Linux, ¿no? Eh, el parábola eh, te permite construir el software como tú quieres. Bueno, ahí yo creo que el libro sí, es... Eh, escogimos Parábola por dos razones. Una razón es porque es una distribución 100% libre. No tiene software que no sabemos qué es lo que hace. Todo el software es auditable, todo el código está disponible y quien lo pueda ver, quien lo quiera ver puede hacerle una auditoría y sabemos lo que hace, ¿no? Eh, la otra razón, porque Parábola haciendo una distribución 100% libre, eh, simplemente instala lo mínimo para que sea funcional. Uno se instala lo que se requiere para que funcione. Entonces, ¿Qué es, significa que es 100% libre? Que no tiene... Eh, bueno, Ubuntu, por ejemplo, tiene ciertos paquetes que no proveen el código fuente. ¿Qué quiere decir eso? Que no sabemos qué hacen. Pueden estar recopilando nuestra información, pueden estar usando nuestro procesador, pueden estar eh, apagando la máquina cuando nosotros no querramos o prendiéndola. ¿Qué más partes del código Sí, el código no está disponible, el código fuente. Cómo está construido, entonces yo no puedo hacer una auditoría de eso. En cambio Parábola y otras distribuciones que eh, son 100% libres, tenemos la seguridad de que tenemos el código y podemos hacerle una auditoría. Y mucha gente cuando está disponible el código lo analiza, ¿no? cuando hay es como una obra de arte, los otros artistas ven la obra de arte y dan su evaluación, entienden, aprenden, ¿cierto? Comparten esa información a través de su obra. No está oculto. En cambio, en software es un poco más difícil porque no se puede ver cómo está construido el, el programa cuando uno se lo usa, sino cuando uno se lo programa. Y la forma de programación se llama el código de fuente. Y, uh, <coughs> Entonces, como es una distribución libre y es una distribución simple, eh, o sea, mínima, le vamos añadiendo solo que lo que necesitamos y no le hacemos pesada. Entonces, puede funcionar en, en máquinas antiguas, puede, eh, entonces, eso nos sirve para poder reciclar máquinas viejas. Partes viejas como están acá, ¿no? Aquí adelante tenemos partes viejas que le estamos eh, eh, repotenciando, estamos reutilizando y eso básicamente también es una contribución, ¿no? Se, eh, dejamos de consumir, usamos lo que ya tenemos. Eso lo instalamos aquí y eh, lo montamos en, en un lugar público donde la gente pueda compartir. Eso es. Bueno, esto es, una, eh, esto es una, un pantallazo de cómo será eh, construida la, la, la página web, ¿no? En este caso, eh, aquí es donde estará toda la, la, la selección de contenidos, ¿no? O sea, aquí van a poder ver eh, todo lo que se está subiendo, la lista de archivos de los diversos puntos que en donde se pone el aparato, eh, el género, también lo pueden dividir por género pero también pueden subir contenidos. Bajar contenidos y monitorear todo lo que está pasando, ¿no? Esto va a estar en el aparato, ¿no? El servidor web va a estar aquí. Claro. Esto es solo la, la, la visualización en web, ¿no? Entonces, eh, igual pueden, pueden visitarlo por acá o como también pueden trabajarlo eh, o pueden ir a depositar su información en el, en el, en el sistema, ¿no? No sé si, si tienen alguna pregunta o algo una por ahí sí, Ucrania, en español también que está hablando un servidor, un gran servidor. Como dije, la biblioteca sería un gran servidor. si bueno, parte parte, sí. De, sí, sí, parte de parte de parte de, de hacer esta acción aquí es que luego podamos conectar el archivo de federado en este caso, el archivo de eh, sí, los, de la mediateca, el, el servidor, con, eh, con la página web, ¿no? Y que vayan alimentando. ¿no? Sí, son archivos, sí, servidores. Donde vamos a intentar conectarlo con eh, el Ley. servidor Peque. de la mediateca mm. eso, eso, eso me es un pequeño utilizador ya y eh, tiene un mapa también ¿no? claro, también es sí, con, de... tiene un mapa donde podrán mm. ver desde dónde, desde dónde está saliendo la información ¿no? Eh, un otra, mapa para localizar los dispositivos en la ciudad sí sí eh, cosa, te digo cuál es la idea de federar, para, para, para que se entienda qué es esto. La federación de servidores, eh, lo que es que un servidor, en este caso, el de la mediateca, tiene unas políticas públicas y unas políticas internas definidas, y lo que busca es, en otro país, en otro sitio, crear un, un gran respaldo. Pero si ese es otro servidor tiene las mismas políticas, los mismos intereses que el servidor de la mediateca. ¿Qué quiere decir? Que tiene eh, políticas de liberación de información, que tiene políticas de, de respaldo de, de, de, y, y guardar la información de sus usuarios, ¿no? de no venderla ni distribuirla, porque eso es muy importante. Eh, no sé si ustedes han utilizado algún tipo de programa en internet que primero te dicen Ah, es libre y lo empiezas a... Y después te dicen tienes que pagarlo O después te das cuenta que en alguna noticia Salió tal, tal empresa está vendiendo la información a, a tal gobierno no Entonces es eso lo que lo que se quiere evitar no o Simplemente te llega un montón de spam después de que te registraste ¿no? Claro, te llega un montón de spam después de que te registraste Eso es parte de, de la venta de información no para que te llegue publicidad, para, para que se le cobre a otras empresas. ¿no? Bueno, eso es eso es parte. Eh, hay, dos, hay dos cosas ahí. Una que cuando tú subes a una plataforma comunitaria como el YouTube de información, ¿no? En este caso el YouTube te dice tienes tales tales y tales tales eh, cómo se dice licencias y acuerdos que tienes que aceptar en el momento en que te creas una cuenta. Parte de esas licencias y esos acuerdos es que ellos puedan utilizar la información que está ahí como a ellos se les dé la gana. Si le venden la, la canción a otra persona. Es sí. libre para ellos, ¿no? Es libre para ellos. Entonces, pero no también parece. está, pero también está, ¿no? Que es la part, sería la parte buena de compartir información, ¿no? de comprender que cuando tú subes una información a una plataforma comunitaria ¿no? otra persona puede ver lo que tú haces y mejorar tu producto, pero siempre y cuando se, per, se, se mantenga eh, esta parte que es citar Créditos. de dónde proviene el producto ¿no? eso, es lo, eso, es lo, eso es lo bueno de, de, de, de una información compartida y consciente ¿no? lo otro es ya un tipo de, de, de, de estructura que solo juega con tu información y con tus contenidos, o sea, prácticamente... Ellos mantienen el poder, ¿no? No lo tienes tú. No, pero, pero en este caso, o sea, si, si tú eres consciente y tú realmente quieres compartir información, ¿no? Eh, lo que nosotros estamos eh, apelando es a que se comparte información de manera muy directa, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta... Que a donde vayas a compartir la información tenga la cláusula de eh, De que se tiene que nombrar de dónde proviene eh, ese, ese tipo de contenido, de dónde proviene la obra. ¿Cuál es su nombre? Tony Huxon. To, ¿Cómo? Tony Tony Huxon. Tony Uxon. Tony Uxon. Entonces, digamos que si es la canción de Tony Huxon, o sea, se, se diga esta canción proviene, o esta, esta canción. Está proviene de Tony Hudson, que es el autor. ¿ya? Y así mismo tú tienes la obligación de citar de dónde proviene ese contenido. Claro. sobre que en cualidades nunca siempre a mejor eh, nunca siempre a Bueno. Hay muchos artistas que pasen, muchos DJs, que pasen de, de las MP3, más, sí. eh, eh, más de después <laughs> O sea. El objetivo de como esta charla es que es que podamos entender que hay una diversidad de formas de compartir la información, no, pero siempre se tiene que estar muy consciente de dónde yo deposito de dónde yo deposito mi información y de quién la va a utilizar. Si tú quieres que la utilice, pues todo el mundo, hazlo en una plataforma muy abierta, pero siempre pidiendo que se cite la fuente, como se llama. Que se cite la fuente, ¿no? O sea, no está mal en que en que otra persona modifique tu producto de que, de que... Pero lo que está mal es que se modifique tu producto y nunca se diga de dónde salió ese producto, ¿no? O que se gane no sé eh, que luego de modificar el producto el bloquee <ríe> y no, no le permita a nadie descargar o o, o bajar información, eso es lo que está mal. O uh -huh. sea, parte de estas acciones y de este dispositivo es que la gente entre en conciencia qué significa compartir información. No sé si tú tienes algo más que, que agregar. No, porque lo has dicho. <risas> <risas> <risas> eh, Podríamos conversar un poco también sobre cuestiones más prácticas ligado, por exemplo, ao interesse dos nossos amigos aqui presentes, né? Nós estamos aqui no, no Centro Cultural de Ritter, né? Que é um centro dedicado à arte, à dança e à música, né? Por exemplo, tem o um nosso amigo aqui, que ele tem uma banda de heavy metal, ele ensaia e solta a bateria, né? E, por exemplo, quando você pensa a, a distribuição, o processo de criação musical seu, né? Ele passa primeiro pela composição, vezes vocês também ensaiam o seguinte, é, nós fazemos um, um vídeo no YouTube, começar a mostrar para a galera, aí então quando a gente tiver uma aceitação bem legal, aí a gente vai começar a trabalhar divulgando CDs, coisas e tal, até porque aí a gente vai ter um público fiel para comprar o um nosso CD. E quando vocês fazem esse vídeo no YouTube, vocês pensam em que questões estéticas do vídeo? É, é, parte de uma concepção de vídeo Você aprende música em capitais, onde tem centros como esse aqui. Então a... ¿no? El objetivo no está en, en cuántos CDs venda, o sea, cuántos CDs tengo que vender para que, para que mi música sea reconocida, ¿no? El objetivo está en, en liberar ese CD y que esa información se comparta, y bueno, lo que tú ganas de rédito es en los, con, en los conciertos, publicidad, propaganda, ¿no? Pero, tú, pero el tipo de, de, de información que tú estás dando realmente se va, se va a expandir ¿no? No hay mucho la cultura digital open source del software libre de una mentalidad de activación libre puede favorecer una situación concreta como esta de un músico emergente que estás buscando maneras buscando maneras de, de criar Claro. Públicos. claro que sí, claro que sí. O sea, actualmente hay, hay muchos artistas que ya ni siquiera venden discos o sea, y artistas emergentes que ya no se están proponiendo sacar un disco físico, ¿no? sino más bien eh, lanzan toda su, su distribución por internet ¿no? y eh, luego lo que ganan es ganan en conciertos, en, en, en la publicidad muchas veces desde sus propias páginas eh, empresas quieren que lancen publicidad y, lo, y lo, ellos van lanzando, ¿no? Pero es porque se vuelven populares y estos artistas, o sea, que, que realmente son emergentes ya no necesitan ya no necesitan de una distribuidora que la distribuidora normalmente se queda con un 80% de, de, de las ganancias si no es más, o sea, y realmente el artista se queda con, uno, con un 20%. Entonces ¿Hasta qué punto eso es negociable? Usualmente la distribuidora lo que hacen es obligar al músico a pagar los gastos y después le empieza a pagar un porcentaje de lo, que, de lo que gana, muy pequeño, un 3%, así es pequeñísimo. Entonces para un músico independiente es mucho más fácil, tiene más movilidad. Y si es que logra ese músico mejorar la calidad de su obra, combinando con, con las obras de otros o trabajando en conjunto con otros es muy, muy importante porque puede eh, difundir más su obra. O sea, algo de calidad va a ser muy respetado y muy difundido. Entonces, si trabajas en conjunto con una licencia libre, va a ser mejor tu obra. Y tu obra, y van a decir, ah, Toñino. ¿Cómo, ¿Cómo era tu nombre? Tomo. Toñino. Tony, Tony. Tony, va a decir, ah, Tony hizo esta obra, entonces te van a llamar a ti. Y van a llamar a los otros que contribuyan en tu obra también, pero al primero van a llamar más, ¿no? Entonces, eh, pero igual van a llamar a otros, es muy importante, el, el trabajo en colaboración gana mucho, mucha calidad y eso te va a dar difusión, y la difusión te hace sustentable el que tú te dediques a tu música, ¿no? Tony, você sabe o que ser uma licença Creative de bônus? Não. Você sabe o que é uma licença Creative de bônus? Não, eu te explico. Bom, na verdade, existem de maneiras de licenciar uma obra. Quando você compõe uma composição, lança um projeto, ele já diretamente ele tá ligado ao copyright, né? Você vai, você vai, por exemplo, gravar num, num estúdio assim como a vinculação dos conteúdos via discográfica. Né? E o que é o Copyright? São todos os direitos reservados né, e que são gestionados por empresas de gestão de direitos de autor, como no caso aqui, você confunde com, com a espanhola, que é a Sesgaya, que é a Oetádia. Então, o que acontece, Turing? Você tem uma outra opção, que seria licenciar você mesmo sua obra, evitando os intermediários, no caso, essa empresa como a, a, a ECAD, que acaba sendo uma empresa de interesses jurídicos. né? É uma, em que empresa, privada. É uma empresa privada. Na verdade, os direitos de autor da produção cultural eles não estão nem gestionados pelo governo. Eles estão gestionados por empresas ligadas ao governo como ECAD. Então, no caso, é, existia uma, uma opção... Ao licenciamento, que foi, tem como lema alguns direitos reservados, ao contrário de todos os direitos reservados do copyright. Né? Alguns juristas de Stanford é, lançaram uma espécie de, de menu de diferentes licenças em que você, como compositor, como responsável pela sua obra, pode dizer os direitos que você reserva das suas obras e quais outros direitos você libera. Então, por exemplo, você pode licenciar sua obra para uso educativo. Sempre que for uma utilização educativa, a pessoa não precisa, por exemplo, te pagar por essa obra. Mas se essa pessoa tiver um direito, um, um interesse comercial e distribuir ela comercialmente, aí sim. Então, são uma série de licenças... Por versões da sua obra, outros artistas por exemplo, fazendo versões conhecimento, ele é um processo que é feito por todos, né, você teve como inspiração alguns músicos, utilizou referências dele, né, é, colaborou com outros conhecimentos aportados e a obra vai se fazendo em colaborativa, então o que essas licenças, é, esse, essas licenças com a como se possibilita, é você deixar claro quais são os direitos que você quer compartilhar e quais você se resguarda como direito comercial, né. Agora eu queria fazer uma outra pergunta para você, você sabe que eles estão para criar um dispositivo que vai ser colocado um deles aqui, o no Gustavo Kriter, né? Sim. onde vocês podem é, baixar conteúdos de interesses de vocês. né? Queria saber de vocês que tipo de conteúdos vocês acham que deviam estar nesse, nesse dispositivo que seria muito útil para a utilização prática, educativa, diária de vocês aqui no Gustavo Ritter, relacionado com as atividades que vocês fazem. O que, que poderia ter ali? O que, que vocês poderiam vir com o pendrive e sacada ali para uma utilização. E também subiram? E também subir. E que outro conteúdo vocês disponibilizariam ali para outras pessoas que vocês acham que de interesse do Centro? Você é música, também é musicista? Que, Eu sou um instrumento. que instrumento que você trabalha? Violão. Em violão. E você sente falta de materiais educativos para a prática do violão? Eu realmente É que é tocar, tipo, música clássica mesmo. Para você achar o áudio é super difícil. Você tem acesso à partitura, mas não ao, ao áudio. Como geralmente você consegue esse material? Qual que é o, o seu processo de, ah, de busca dele? Para poder ensaiar, para poder seguir? Eu leio tal, tal, tal, aí para ver se está certo, porque eu estou colocando no YouTube, alguém já está colocando assim e tal, mas o original não acha. O original? É. Muito complicado. É. E o que, que você acha que seria útil ter nesse, nessa, vamos dizer, ilha de descarga aqui no Gustavo Viter? conteúdo, você acha que seria interessante é, organizar e qual você acha que você poderia trazer para o interesse das outras pessoas aqui do, do Centro? Eu já tenho alguns vídeos na internet, mas agora que eu estou começando a, a, a poder compartilhar isso, porque as pessoas são mais velhas, não têm muito conhecimento com isso, aí e agora que eu estou passando para frente mesmo. Eu acho que seria muito interessante a gente poder compartilhar a cultura, compartilhar o que isso hoje. Seriam textos, músicas, de repente receitas. Na Congada, é, as músicas são de composições nossas mesmo, dos nossos capitães. Mas ninguém canta suas músicas por causa de alguém se querer plagiar, tal, escutar e gravar um pedacinho, aí fica complicado. Então as pessoas mantêm segredo suas próprias composições, acabam tentando tocar música. un poco, ¿no? Creo que, que ustedes, creo que ustedes están en la misión de cambiarlo, ¿no? Eh, de cambiar ese pensamiento de que es el pensamiento que sale de las casas de discos, que sale de los no, libros, las casas grabadoras, o sea, que es el pensamiento de que tú tienes que guardar tu composición, porque, porque llegará un momento en que la podrás sacar, o que. o que, Pero eso no. O te la porque quiten, o porque te, la tienes miedo de que te la quiten, o que no sé. Estás pero de es una inversión de talento, de calidad, de todo. ¿Por no. ¿Qué podemos hacer en el caso de ellos que no se sienten seguros de publicar sus obras y al mismo tiempo. En el caso de... Si ustedes están grabando... O sea, en el caso de, de grabación de audio... O sea, pueden... Antes de empezar a grabar... Pueden, pueden empezar grabando... Eh, sus voces y diciendo que esto es un tipo de documento... ¿No? Que es de tipo copyleft, Que tiene una autoría y le pertenece a tales personas... ¿No? Eso ya es un respaldo... En cuanto de forma digital, ¿no? de que ustedes son los dueños de eso, si por A o B otra persona ya está utilizando eso, ustedes lo que hacen es decir, si no lo están utilizando de la forma correcta, es decir, mira, aquí está, aquí está el original grabado en tal fecha, y todo eso se graba de forma digital, o sea, el momento en que lo hiciste, o sea... Hay una táctica también, hay una manera que es muy começo em que se estavam confrontando essas ideias do copyright né, com as novas mentalidades do copyright, que era você mandar uma carta para você mesmo fechada e selada uh -huh. com a data em que você enviou, através do correio mesmo, né, selando essa carta, tendo ali dentro a composição o registro da composição e os CDs. De maneira que isso é uma prova de que esse material foi fechado antes da data do, por exemplo, se alguém, por exemplo, plageia e lança esse material, isso serve de prova de que foi composta por vocês também, né? São maneiras alternativas à propriedade ao registro da propriedade intelectual, que é uma das maneiras também de registrar o trabalho, né? Mas em no momento em que tu le subas aqui, já em este, está registrada a fecha, a hora, e de quem foi a obra, es que é que essa pessoa dentro da de obra põe seu nome y el licenciamiento, pues esto che, puede che, ser un no registro, el, el nombre de la persona, dentro del archivo, el nombre del, del, del el autor, autor. El autor y el, la licencia, esta, esta obra puede ser usada, compartida, distribuida, siempre y cuando se reconozca el autor. Porque y se es que... mantenga la licencia puede ser simplemente eso o puedes usar una licencia como la como muchas hay licencias libres muchas licencias una de ellas es la Creative Commons eh, compartir eh, ¿cómo es la by, share, like, es, eh, atribución eh, compartir por igual hay una atribución que dice que comparte por igual material por igual Agora, é interessante também pensar que, por exemplo, essa tática de você é guardar esse material a sete chaves sem mostrar para ninguém, talvez ela seja mais perigosa do que você compartilhar um passo e ter testemunhas que garantem. Muito a gente bem. já tinha ouvido antes Segundo que parte dessas Desses testemunhas pode ser um registro Por exemplo, se está no Youtube antes da data Pode ser considerado um registro Mas coisas mais seguras seriam Esses feminismos Por exemplo, no Youtube Você quando coloca o material seu lá Você está compartilhando parte dos seus direitos No Youtube Que passa a ser sócio dos seus direitos de autor né? Muita gente não sabe disso quando sobe o material lá Então é interessante pensar que modelos como, por exemplo, esse dispositivo ou a archive.org que é uma espécie de biblioteca alexandrina assim, de todos os arquivos livres né é uma espécie de site feito por estudantes da Califórnia né uma quantidade, um terabyte como é que chama essa quantidade enorme? de memória? Sim. Sim, em Estados Unidos não? Sim. Esse material você disponibiliza lá coloca lá, você já está registrando data e tal, aí se alguém utiliza, você fala, olha só, eu tenho essa prova, funcionaria para isso? Claro. Legalmente, aceita, legalmente, claro. claro. legalmente legalmente funcionaria é um porque está público ah, então, e a partir do foi... que você torna público, você já defende a sua obra, porque ela já ela já tem umas, várias testemunhas, né, que é trabalha seu até porque quando você se torna uma pessoa muito acessada O sea, ahí hay, ahí hay dos, dos cosas que son ciertas. Eh, quien se beneficia serían los dos. Pero muchas veces no pasa, no pasa así. O sea, muy pocas veces, muy pocas veces, ya en la actualidad cada vez menos YouTube está defendiendo a la gente. de, Y ahora lo que está haciendo es más bien, si, si tú necesitas un tipo de información de, del espacio y quieres descargar, o más bien te, te corta y te cierra, ¿no? Eh, YouTube es un canal muy bueno para difundir, ¿no? Pero, pero yo creo que siempre, antes de cada video, se tiene que mostrar eh, de dónde procede la información, ¿no? Eso es muy importante, que uno como usuario... ¿Ya? uno como usuario así como en las grandes compañías sale derechos reservados de ¿ya? y que por esa por, ese, por, ese, por esa palabra dice derechos tú no puedes seguir compartiendo ¿no? lo tuyo salga eh, esto es una licencia libre eh, este trabajo fue hecho por tono ¿no? Entonces, sí, mi recomendación es publiques en otro lado que te permita eh, mantener los derechos como una obra libre y que después le pongas en YouTube, cosa de que YouTube tenga que atenerse a lo primero, ¿no? que mantenga libre, porque YouTube es una gran forma de difundir, ¿no? okay. Hablen de pero ellos, como dice Juan Carlos, pueden apropiarse de sus derechos o restringirte de, de, ah, bueno, del uso bueno. de ese video o restringir a otros de que se descarguen. De alguma maneira, essa é a lógica do copyright. Né? Quer dizer, todo mundo que publica alguma coisa, certamente já está coberto pelo copyright. Só que o copyright só vai atrás das pessoas que têm um êxito, que estão vendendo muito. O músico independente que comunica com um público específico e que, tema dele, que não tem uma grande audiência, pelo menos não interessa. Porque é pouco dinheiro, não tem nenhum tipo de. Mas a pessoa começa a se destacar e em criar. Aí, vem, aí eles vêm atrás. E o que acontece com o YouTube, essa questão que você falou, enquanto você está gerando guios enorme para eles, talvez eles tenham interesse, um interesse de resguardar, de defender alguma coisa, de te propor, de realmente criar um canal, tal, uma série de mecanismos que YouTube te permite de, de colaboração direta com eles. Né? Mas isso só acontece com esses máximos. Né? E os mínimos? É que as pessoas que têm um público específico ou trabalham, por exemplo, Erick, ¿está nos escutando? Bueno, aquí está la pregunta, si alguien le puede... Ah, sí. ¿Tú lo puedes leer en español? Bueno, producción artística o mercado con sí, sí. Voy a leer en portugués, ¿no? El uso de licenciamiento de producciones artísticas con Creative Commons es una tendencia irreversible y ha crecido en Brasil no solo para distribución de música o vídeo, más también de videogames. ¿Cómo está ese escenario de desarrollo de, de games con software libre en Ecuador? ¿Qué proyectos están siendo desarrollados por la comunidad de software libre ecuatoriana en esa área? ¿Entendieron la pregunta? ¿Qué sí, sí, sí. proyectos? Eh, eh, en cuanto a, a, al campo de videojuego en Ecuador, es, todavía es muy pequeño ¿no? y en cuanto a la producción en cuanto a software libre aún es mucho más pequeño eh, en Ecuador hay dos o tres compañías Caribou Games eh, está también la gente de bueno, dos o tres compañías se me va ¿qué después pues podemos pasar ahí ¿no? okay puedo Muy pasar bien. los links ah, pero que normalmente trabajan eh, para otras compañías más grandes ¿no? y que eh, trabajan desde, desde la distribución privativa pero hay iniciativas desde, desde la gente de, de, del software libre ¿no? que, que bueno utiliza también Blender que construye todos sus objetos en Blender pero, eh, pero que está empezando a hacer recién sus entornos, ¿no? Pero le está apostando, ¿no? Eh, yo, creo que, yo creo que Brasil tiene un poco más de, de, de experiencia en cuanto a videojuegos. Y en Ecuador eh, se está empezando. ¿no? no sé si... Se puede hacer una integración, ¿no? Podemos integrar los gamers de Brasil con los gamers de Ecuador y hacer una un buen compartir ya de ahí no y trabaja mucho con blender ah que bien hay sí, sí, comunidad blender en Ecuador y es muy activa últimamente está creciendo bastante eh, realmente hasta hace un par de años nadie conocía blender en Ecuador él sí. es un militante en Blender. Brasil es un esfuerzo en se convirtió en un juego muy interesante como un garoto él compartía el equipo eh, Claudio Andaur, eh, maléfico de Argentina, fue a Ecuador recientemente, que es un, una persona renombrada en la comunidad Blender en el mundo. ¿Eso pues dentro de la, comunidad, la asociación desfavorida? Sí, con la asociación Canalizador. núcleo de, de videojuegos? Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Hay un núcleo de Blender y dentro de, de, del núcleo de Blender hay un núcleo de videojuegos, porque Blender sirve para diversas cosas, ¿no? y uh, está empezando básicamente el núcleo de videojuegos, pero le pone mucho entusiasmo, ¿no? Le pone mucho entusiasmo. Podemos ponerles en contacto con las personas si quieren, pueden eh, ingresar a la página web de Asle o a las listas de correo de Asle. Eh, puedo lista Asociación de Software Libre del Ecuador. Sí, Fundación de Software Libre América Latina, fsfla. así Se dice Punto org, Punto org. Ahora una cuestión sobre los videojuegos, el videojuego, el videojuego, ¿no? el es una práctica industrial que inclusive pasó al cine, ¿no? sí. foram por essas empresas, trabalhando para eles, até muitas vezes em um regime mais é, flexível, de trabalhar de casa tal. É possível uma produção de videogame fora da indústria, Sim, mas, que claro. seja, mas que seja possível viver disso, ter um lucro e trabalhar ganhando também na sua própria prática, porque são muitas horas de... Dedicação, muita colaboração, programação, é possível? Existe isso fora da indústria? Há um caso, hay un caso que, que se está dando actualmente, no? bueno, que começou justamente com os juegos arcade, no? com os juegos arcade, em que a gente podia programar seus próprios juegos e assim salieron um montão de juegos arcade. No? Luego, a indústria eh, absorviu todos estes juegos e foi absorvendo estos estes pequenos productores. ¿No? y se crearon las grandes industrias del videojuego. Pero actualmente, eh, como programas eh, entre privativos, entre parte, entre parte libre ¿no? y otros no, eh, se están desarrollando sistemas como el nue la nueva plataforma de videojuego de, de Android, ¿no? que es un tipo de consola... Que te permite modificar el juego como tú quieres Que te permite eh, Que te permite crear el videojuego En, en, en, en, en, en varios entornos eh, Pero asimismo tienes una consola ligera Que cuesta como 90 dólares O menos de 90 dólares creo que va a costar ¿no? Entonces, Y hay gente que se está dedicando Hay muchos, hay muchos creadores de videojuegos súper independientes que están haciendo aplicaciones eh, netamente solo para internet ¿no? entonces y que venden, su, venden sus productos desde ahí ¿no? y que utilizan mucho software libre ¿no? para, para desarrollarlos entonces sí hay si sí hay eh, si sí hay varias opciones sí se puede vivir de, del videojuego ¿no? sí se puede vivir de toda esta serie de, de, de entornos pero la, la dificultad ¿no? está en Claro, ahora en competir con grandes compañías y querer hacer lo que las otras grandes compañías hacen, ¿no? Más bien el objetivo está en desplazar ese ángulo de visión, ¿no? Hacia otras posibilidades. Eh, yo pienso que la clave de que ¿por qué un una profesional en cualquier área no puede hacer lo que una empresa grande? Es porque no tiene las partes complementarias que si sí tiene esa empresa, difusión, una buena campaña de comunicación, ¿no? tiene un buen, un buen diseño de producto, tiene un buen servicio al usuario, cierto? Entonces, ¿por qué ellos pueden entregar ese producto y es muy consumido, a pesar de que sea muy restrictivo, ¿no? a la vez? Es porque es un buen producto, es un buen servicio. Entonces, si es que la comunidad puede hacer eso, integrando la parte eh, de difusión, la parte de, de, de, de sustentabilidad económica, con otras personas que tengan otras habilidades, entonces se puede hacer lo mismo. No, claro. es más, no es más fácil, pero tampoco es tan complicado. Claro, hay que crear los entornos de trabajo, o sea, eso es muy importante, o sea, uno tiene que, que empezar a hacer parcería y encontrar esos entornos de trabajo en los cuales todos pueden salir eh, beneficiados de una u otra manera, ¿no? en, en, en indistintos o, o en el mismo tiempo, o sea, eso, eso es muy importante, o sea, la generación de entornos cuando se habla de comunidades como la del software libre, como la de Blender, ¿ya? es muy importante o sea, entender que el, que el concepto de comunidad ¿no? tiene, que, que tiene que trabajarse desde diferentes puntos. ¿no? Dejar desde de competir y empezar a colaborar. La, a la, la cooperación o lo que, o lo que dentro del AppSurg Lab se llamaba la minga, ¿no? que no es solo la cooperación, sino también es la obligación de cooperar, que es distinto al trueque o a ¿no? la obligación de cooperar, de que si una comunidad como, como Blender está diseñando un entorno específico de, de, de, de videojuego, pues que esa comunidad, eh, los usuarios de esa comunidad, todos se apeguen para tener un objetivo final, a pesar de que tú no estás de acuerdo con ese videojuego porque no te parece mejor, que, el que tú estás haciendo. O, o te parece peor pero si ese tiene las posibilidades pues hay que ir a, a, hacia el final ¿no? y realmente sacar un producto de calidad no Deja, dejar un poco al lado ese, ese tipo de, de, de, Competencia. de competencias personales uh -huh. ¿no? entonces si no, no se pueden generar eh, las comunidades o sea, lo que hay que ver es un objetivo común objetivo común y que cada uno se dedique a una tarea y no estén luchando por la tarea, sino cada uno se especializa en algo y lo hace bien. Entonces ahí sacas algo que la gente va a decir, wow, yo quiero eso. Y quizás no pague en la distribución del producto, pero va a pagar en soporte, va a pagar en capacitación, va a pagar en conciertos, ¿cierto? Va a pagar en, en lo, que se, lo que necesite la persona específico para ella, no algo masivo, sino algo particular. Entonces, Eso, o sea, es un camino difícil, ¿no? uh -huh. es un camino difícil, pero hay que sí. hacer... Yo diría que es distinto y desconocido, distinto más y que descon... difícil, bueno. porque creo que es hasta más fácil, porque tú haces lo que quieres, y cuando haces lo que quieres, lo haces lo bien, haces, y... y lo haces, dedicas todo el tiempo que tienes, y eh, lo haces mejor, ¿no? más fácil, pienso yo. <risa> pero no es conocido, no sabemos cómo interactuar, también es algo nuevo, bueno, en el área de tecnología y de repente de, del arte, no creo, en el arte sí ha habido colaboración. En el, en el, caso, en el caso que preguntaba específicamente Eric, que, que era el caso de, de, de Simón Struggle, que es un, video, un videojuego que, que se sigue armando, o sea, todo, no está terminado, ¿no? Es un videojuego que empezó con cinema, con un programa privativo, ¿no? Pero que luego de, de un par de meses... O sea, se tuvo que derrumbar todo lo que se estaba haciendo y se empezó a trabajar con Blender, ¿no? Porque el, el exceso de gastos en cuanto a producción bajo un programa privativo de, de animación como el cinema era realmente excesivo, ¿no? Y en Blender más bien empezó a hacer una construcción eh, desde, desde, desde economías liberadas y desde trabajos liberados, ¿no? Sí. Sí. Ah, <risas> ya, o sea, Blender es un software ¿no? eh, que te permite hacer animación 3D, edición de video, te permite hacer ingeniería de juego, que es importantísimo la ingeniería de juego, muy pocos programas de animación 3D te permiten hacer ingeniería de juego, este sí te permite tanto de, desde la programación, como desde, desde un interfaz super ligero y sencillo. Eh, y bueno, y no le, no, no le, dentro, de, de, dentro de los programas eh, libres, construidos con dedicación y realmente que están avanzando, Blender es parte de, de, de ellos, ¿no? Junto a VLC y otros programas más. Un ejemplo de lo que se ha producido películas con Blender Juegos no conozco, no soy experto en Blender Pero películas es Big Bad Bunny En inglés, ¿no? Eh, eh, Plumíferos también se hizo con Blender eh, ¿te ¿Recuerdas de alguna otra? Hay como Plumíferos cuatro o cinco y parte, y, parte de, y parte de las animaciones de, de, de las últimas dos películas de Spider-Man Fue hecho con Blender Ah, sí, sí. Así que Pedí sí. traigo otra que Ele é produtor musical músico, né? Sim, tem um trabalho sobre Psycho Trace. vai ser digital. Não vai ter o CD físico. Ah, sim. Vai ser... E as a é... É... É... Sim, é bitport. É... é, é em, em Wave 16, qualidade máxima. E... Eu... Eles, eu mando as tracks para eles, eles masterizam para mim, eles fazem o trabalho final. E colocam a venda no site Beatport, as tracks e eles vão pegar uma porcentagem das vendas para eles, né? mas uma, uma boa parte da, da, da, se não me engano, vai ser 10% para gravadora, uma coisa assim. E é, 10% mais. para a gravadora? É. Mas é pouco. É pouco, é pouco. né? Pouco, não é muito. Usualmente é muito alto. Sim mas depois de pagar os costos não, não, não, eles vão lançar para mim uhum. é foi um bom traço é, foi, foi especial a música é muito boa, então 10% é demasiado <risos> <risos> e assim o meu, o, o meu hoje a minha ferramenta de trabalho é Facebook é a minha principal ferramenta de trabalho uhum. que eu tenho a minha band page, o nome do meu projeto, nome do Space que a galera acessa e escuta as músicas e tem os links do Beatport, se ela quiser comprar qualidade máxima ou MP3, dependendo da qualidade os preços vão só abaixar você sente a falta do suporte físico? de, de um, um CD físico de, por exemplo, ter vinil ou ter CD ou não necessariamente é, como é o meu primeiro EP que eu vou, que eu vou lançar agora É, pelo que eu converso com os caras da gravadora e tal, vai surgir oportunidades de, de ter alguma coisa física para distribuição e em venda e tal, mas é, como esse é o meu primeiro trabalho, então é, vai, o, o, vai ser só venda digital mesmo no site e eles me ajudam com uma promoção de divulgação via Facebook e no site da gravadora. Mas é, o Facebook eu utilizo muito para divulgar as minhas fotos, os lugares que eu vou tocar, e o YouTube, muito para os vídeos que eu toco. Pra mostrando a galera dançando. registros de apresentações suas em festas. Sim, a galera dançando e tal, e eu tocando. Então, para mim, são as as ferramentas mais importantes, Facebook, é, oh. YouTube e o Bitport, que, que é o veículo para onde eu vou Facebook que mais YouTube e Bitport. Bitport. Mas foi a plataforma para DJ. Sim, é. é Bitport, É Bit, B-E-A-T. Mas eu tenho amigos que, que, que são produtores também e que vêm e que é, vivem de música, né? Então, eles preparam sample packs, que é justamente isso que você falou. Eles criam vários samples, uma, uma, em números, e vendem o pacote. Esse pacote é vendido e tal para... Um pacote desse Assim, eu não sei porque a maioria desses pacotes, se a gente fizer um pouquinho de esforço e procurar, a gente encontra free na rede. Então, é, eu nunca comprei nenhum pacote. Nunca comprei nenhum pacote. Mas existem pessoas que compram. Né? Existem pessoas que compram. É, e esses amigos, esses amigos eles vendem muito para a Europa, eles vendem muito esses sample packs pra, para Europa mesmo, não sei se é brasileiro mesmo que. Rose Garden? <risos> <risos> Rose Garden. Rose Garden. Sim, Alceu. Rose Garden. a boate? Rose Garden. Rose Garden é um software para remasterização. Ah, sim. sim. Eu uso eu uso o Isso. Mas o mais os É, lá na gravadora eles utilizam os compressores físicos externos e tal, que é bem melhor do que o meu que eu mesmo pirata, que eu baixei na. esse programa livre? Rose Garden, para remasterizar o e aí para baterias, eletrônicas, que se chama Hypertune. Ah, legal. Assim, o. Se quiser, te posso mandar. Se quiser, mandar. O material que eu uso, ele é totalmente pirata. Yeah. sim é, 100%, pirata. 100 pirata o meu clubeza é pirata os meus plugins são piratas yeah. e o, o o sample packs que eu pego são que já foram copiados de inúmeras vezes e passados para mim então pirata, pirataria e <risos> Eu utilizei. Sim, por que não? É? Mas, é, inclusive, outros artistas fazem isso também. E às vezes eles lançam uma obra bacana e eles fazem um remix contest. Que aí é. Um remix contest. Aí eles lançam, esse, eles disponibilizam esse sample pack, esse pacote de sample e fazem uma uma disputa para quem vai fazer o melhor remix. Então, é, é, é, é muito comum acontecer isso hoje. O, o artista faz uma, uma track bacana, todo mundo gosta da, da track, e aí ele vai e disponibiliza o sample pack daquela track e faz um remix contest Vários artistas... Utilizan aquellos samples y crean sus Hay mucho que compartir, ¿no? Ahí. Sí. Pero es mejor que, que sea pirata antes que sea pagado. É. Porque ahí el, el fabricante que está restringiendo es castigado. Aunque no estás castigado porque tú promueves su producto, ¿no? Sí. Pero al menos no le pagas. <risos> sí. Entonces, uh, sí, pero hay te voy a mandar las opciones para que considere, para que produce, este ahí, el yo vi usted preguntando para el músico ali, ¿cuál podría ser la su contribución? a, a mía podría ser los softwares y e las técnicas de, de producción de psy que yo conozco si me colocar para producir una banda yo no sé si si yo voy conseguir produzir, gravar instrumento por instrumento e tal, mas se for uma produção de Psytrance, eu tenho as minhas técnicas que eu já aprendi, que eu possa disponibilizar para mim, quanto mais gente fazendo Psytrance, melhor. E como você disponibilizaria isso? Como seria o, o um material? Tutorial? Como é que você acha? Seriam vídeos gravados por você? material escrito? Sim. É em ah. vídeo não é. Ah, é um tutorial... Sim, eu, eu fiz um curso e eu, e, e eu fiz um curso e, eu, e uh, o que eu sei é o que eu aprendi e ralei, mas quando eu preciso de alguma informação eu olho no Youtube e, assim, tem tudo para produção musical para como se equaliza o um que Faz um baixo bacana. Então, inglês, português. Então, a, a, a, o YouTube é uma ferramenta para mim de uso diário na produção. Eu tenho alguma dúvida, eu vou lá, bato, aí sempre tem o um link. É um o que você equaliza desse jeito e tal. Então, a produção é bacana. Assim, depois de anos, parece que eu estou com, começando a colher os primeiros frutos agora. Assim o nosso da gravadora estou me apresentando mais fora de Goiânia então Adriana, Adriana o, o meu projeto é o É o seguinte, nós falamos de videojogo, de videogame, falamos de produção musical né, e de processos de arquivo. Né. Nós estamos entrando agora numa, numa época em que começam a surgir as produções transmídias, né, que transitam entre uma mídia e outra, que através de um celular e aplicativo você pode acionar o, e participar de um jogo de rede, É, é, em colaboração, pode produzir uma faixa musical tal. Por um lado, existe a indústria que está explorando os produtos os né Um exemplo disso, e em que o Adriano tinha comentado também, é por exemplo, e em que o Nath comentou sobre a questão de você disponibilizar os samples, pode ser um o um outro projeto da Miorc, né em que ela fez um disco em que todas as faixas um aplicativo específico para que você possa baixar esse aplicativo pagando por ele né? pagando por esse aplicativo como você pagaria por uma música então na verdade isso foi disponibilizado gratuitamente, só que você paga por esses aplicativos para tocar a música, cada aplicativo desse tem uma maneira de você interagir na música né? então eu queria perguntar sobre uma biblioteca, por exemplo você, no final a gente não entrou muito detalhe da mídia -teca, né? que tem a proposta de ser uma biblioteca de mídias, E em que você vai ter uma série de arquivos ali. Como uma biblioteca pode arquivar esse tipo de dinâmica de informação em que você já não tem, por exemplo, o registro de uma música ou de uma partitura, mas o que você tem é o percurso de mídias por onde passa o material artístico e cultural? Né? la forma en que se va a comportar ¿no? para que estructure justamente un árbol de contenido y no que muestre como software solo lo, lo, lo que la mediateca quiere mostrar, más bien que muestre la actividad de, de, su, usuarios. de sus usuarios ¿no? entonces cada usuario va a tener la, la oportunidad de eh, de ingresar a la mediateca de crear su crear su, su, su propiedad su usuario ¿no? ¿No? y esto a, a la vez te da la opción de que tú puedas ver lo que hacen otros usuarios digamos que en este caso están trabajando el tema de investigación eh, de la música brasilera no sé del 20 al 30 alguien está trabajando ahí eh, ese tema ¿no? entonces esta persona tiene una serie de textos están en la mediateca subidos ¿no? pero a la vez este texto tiene otros usuarios ¿no? que han subido textos relacionados con este, con este texto ¿no? entonces ahí este mismo usuario puede ver la modificación de esto ¿no? entonces una, una gran red de información ¿no? y al mismo tiempo en que esto tiene otros textos sigues teniendo sus textos, o sea, tú puedes seguir vinculando. complementando, vinculando, ¿no? Modificando. Modificando, si hay la opción de modificar, puedes modificar, o sea, puedes tener todas esas opciones, tanto en un texto eh, escrito, o no sé, o en, un, o en un documento tipo audio, tipo video, ¿no? Todo esto, pero también tienes la opción, ¿no? De que este mundo de posibilidades, que es este usuario, pueda conocer a este otro mundo de posibilidades y tú anexarlo a tu, a tu, a tu mundo, ¿no? Y se vuelve como un, un punto más dentro de todo. este mundo se vuelve un punto más. Y así mismo puede seguir así. Entonces, como... Lo que se busca es tener una mediateca super dinámica, no solo en la construcción física, ¿no? sino también en la construcción virtual. Y que la forma de compartir vaya de web 2.0 para adelante. ¿no? O sea que realmente, realmente tenga, tenga una forma de mediar entre diferentes usuarios, entre, entre el servidor. ¿no? ¿Tú querías agregar? Sí, eh inclusive que tenga ciertos tags, ¿no? Para llevarle a la web semántica. Claro, que tenga igualmente o sea, tags con web semántica, o sea, metadatos, o sea, estamos trabajando eh, justamente en la construcción de, esto, o sea, que realmente no solo se comporte como una estructura para para revisar información, archivos, sino que también se construya la información. Nosotros hablamos de algo que es muy importante, que es la construcción del archivo propio de nuestros días, que es una construcción eh, organizada desde, desde, desde los estudios visuales de, de, de Brea, ¿no? la construcción del archivo propio de nuestros días. O sea, que realmente no estemos viendo a la biblioteca como un ejercicio de biblioteca que mira una razón histórica, sino más bien eh, todo lo contrario, construye la razón histórica de, eh, de su accionar. O sea, ¿No? es una herramienta nada más, no se vuelve una estructura jerárquica. Jerárquica del conocimiento. Sí, sí. Es una herramienta de gestión, es un sitio de gestión, eso es lo que va Y eso pasará tanto con contextos, audio, videos o sea, con todo lo que tengamos. ¿no? Perfecto. Y alguma uma informação mais, Você quer comentar sobre a atividade que vamos ter amanhã e que vai ser transmitida também no horário. Bueno, mañana Amanhã, eh, hoje, hemos avanzado com com a implementação já do de, software dentro de um computador, não? Se está provando o acionar de carga e descarga, já temos a opção. Bom, bueno, Quiriro ha construído já a opção de de que se pueda introducir el, el, el pendrive y ya automáticamente se, se baja la carpeta con la información. ¿no? Entonces ya está construida, de la misma manera lo puedes poner y se sube, ya está construida. Mm. Y eh, mañana toca hacer como en qué eh, destinar, a qué puerto USB va a ser el de carga y descarga, ¿no? programar eso, qué puerto va a ser específicamente para descargar y qué puerto no. ¿no? Que Puerto va a ser para, para, para subir eh, Y bueno, mañana también va a ser Como un día de reciclaje Porque nos hacen falta algunos componentes eh, Hay que irlos a comprar, a buscar eh, Más bien si, si, si nos escriben Y nos, y nos donan equipos Sería Eso muy es, bueno Si alguien sabe, de un computador Bello que lo está siendo usado pues Un, un sabe cuarto puede ser, ¿no? Más para mí también <risas> un, computador que, un computador que no se esté usando um, y que, y que, le estén, y que sí, esté dado un, de baja en sí. sus hogares o en su las, oficina, pues, las piezas todavía sirven. ¿no? los necesitamos. Sí. Eh, ¿Qué más? Y a las 18h30, 6h30, es cuando va a acontecer el segundo día do nosso territorio de compartilhamiento. ¿Cuál es el foco? Eh, mañana eh, invitamos ya a toda la gente, si es posible que sea presencial, para que puedan traer sus, puedan traer sus proyectos y un poco discutir de, de esos proyectos, cómo gestionarlos, cómo producirlos, ¿no? cómo encontrar formas de compartir y cómo encontrar eh, nuevos procesos con relación a los proyectos que estamos pensando. ¿no? Y ayudarles ¿no? en sus proyectos. Claro, y también ayudarles, si, si tenemos la, la facilidad de, de, de hacerlo de manera directa, lo, lo, lo hacemos mañana, ¿no? Estou todos convidados a trazer ideas, propuestas, esfuerzos de proyectos, para hacer una mesa transito, Sí, también va a ser transmitido. Bueno, que de esa manera nos Gracias por venir, vengan mañana, estaremos aquí y esperamos tenerlos eh, para compartir y tener su información también. Lo que ustedes quieran colaborar, lo que ustedes quieran difundir, lo que ustedes quieran participar, estamos muy abiertos, ¿no? Eh, a la gente de, del arte contemporáneo goyanense, ¿cómo se dice? De Goyania, Goyano. Eh, nada, que venga. Mañana podemos hablar un poco de eso, eh, de los diferentes procesos que se están siguiendo en, en el Centro de Arte Contemporáneo. Hay un premio que, que puede ser un premio muy importante en cuanto a las formas que están compartiendo Brasil y Ecuador. Es un premio que, que va a lanzar la, el Centro de Arte Contemporáneo y la Embajada de Brasil en Ecuador, ¿no? que es el premio el premio Brasil que es un premio tipo tipo residencia Mañana y día. producción para, para artistas jóvenes ¿no? entonces nada quedan totalmente bienvenidos y, y esperamos verlos ¿no? y con, y verlos conectados también ¿no? suerte